El los labios, mientras termino el concierto un con pantallas, tengo unas flores armadas nunca percibo la nada, todos me dicen giladas, nunca compré estos fantasmas, lleno. Yeah, oh, oh, oh. traigo la jerga, la líquida en el pack, moviendo hierba no me pidas que lo deje, estoy pegado a esta mierda de cerda, una mochila de marca cargada de hierba y si me veo el Que nada me alcanza A Paula pensé Bajo el escenario me pasé Ahora quiero dolorar, doloraré si quieren comprar Giles. Ella quiere que le tire, yo quiero billetes de miles Te llamo, estás irresistible, tengo un amor increíble Caramelos cometidos, es un sí. de los fusiles. Te quiero viajar, te quiero encontrar, invita a soñar La vida tu cuerpo, invita a jugar El tiempo es mío, no tiro al azar, me bueno entre como para no pensar Papá, la PC, bajo el escenario otra vez, ella quiere robarlo